hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno y hoy finalizamos el diseño de nuestro space Frame con el quinto y último mandamiento del diseño de space frames eh, que nos dice que los eh, puntos de aplicación de las cargas deben de situarse idealmente en el cruce de tres tubos eso es un poco un ideal Vamos al caso extremo contrario. Imaginemos que nosotros tenemos el anclaje del amortiguador. Si os dais cuenta, nosotros cuando nuestra rueda, nuestra rueda se sujeta por un eje, que a su vez lo sujeta a una mangueta, que a su vez hay dos trapecios que fijan su posición, pero el peso de la rueda, el peso del chasis por el lado contrario... Va a través del de sistema de amortiguación de suspensión hasta el anclaje del amortiguador, que es el que realmente está sujetando nuestro, nuestro peso cuando nosotros estamos parados o en una recta. Imaginad que ese anclaje del amortiguador lo ponemos, como hemos dicho, en un anclaje en double share, en doble cizalladura, le ponemos una, una especie de C de acero, una chapita de acero en forma de C para que el tornillo esté sujeto por, por dos puntos y no por uno, pero resulta que lo soldamos en el medio de un tubo pues ya estamos empezando a incumplir uno de los mandamientos fundamentales. Nosotros deberíamos de soldar nuestra pletinita de anclaje del amortiguador cerca del cruce al menos de dos tubos, idealmente de tres. Porque si lo colocamos en el medio de un tubo vamos a, vamos a hacerle trabajar a flexión, con lo cual se nos va a ir por ahí parte de la rigidez torsional. Si nuestro chasis no tiene un cruce de tres tubos en ese punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el diseño de nuestro chasis ya dijimos que el chasis era el último elemento de nuestro diseño el chasis depende de lo que nosotros queramos hacer con nuestras suspensiones si queremos poner ahí el anclaje del amortiguador tendremos que construir un chasis que ponga ahí el cruce de tres tubos y no alargar de pronto ponerle ahí un, un añadido para que llegue hasta el amortiguador no nosotros tenemos que construir el chasis en función de lo que nosotros queremos para nuestros sistemas de amortiguación de frenada de dirección etcétera resumiendo eh... Construir un Space Frame es construir un chasis de tubos, generalmente de acero en nuestro caso, eh, que nos va a lograr la mayor rigidez torsional posible con este material, eh, respetando una serie de normas. La primera, hacer trabajar a los tubos a compresión o a extensión y nunca a flexión. La segunda, calcular cuál es el camino que van a seguir las cargas, desde la rueda, al anclaje del amortiguador, entre cada una de las cuatro ruedas y en nuestro caso también con el, con el peso del piloto. Tercero y quizás el más conocido triangular, no dejar bahías de forma rectangular sino ponerle una, un tubito en diagonal de tal manera que se transforme en dos triángulos que no se puedan deformar, que pudiéramos transformar las soldaduras en bisagras y no se nos desmontara el chasis. Cuarto, realizar las eh, uniones, las cargas de los ...tornillos sobre nuestro chasis en, en doble cizalladura... ...nunca dejar los tornillos, y no es imprescindible como en el eje de una rueda... Eh, ...anclados por un punto, sino anclado por un punto y por el punto contrario... ...y dejar la rótula en el medio es mucho más rígido y mucho más resistente... ...y por último, los puntos donde nosotros carguemos eh, apliquemos las cargas en nuestro chasis... ...no deben de estar en el centro de un tubo... ...sino que deben estar cerca del cruce de varios tubos, idealmente tres... Eh, de manera que eh, favorezcamos esta, esta norma de no hacer trabajar a los, a los tubos en, en flexión, sino siempre en compresión y en extensión. Respetando estas normas, lograremos un chasis con una rigidez muchísimo más elevada, con una resistencia muchísimo más elevada, empleando menos material, simplemente empleándolo de una manera más inteligente. Igual que decíamos que los tubos trabajaban mejor aumentando el diámetro, disminuyendo la pared, un chasis trabaja mejor haciendo trabajar a los tubos a compresión y a extensión y no a flexión. Lograremos un chasis más rígido y más resistente, con menos peso, menos coste de material, simplemente utilizando la, la ingeniería a nuestro favor. Nos vemos en el próximo capítulo.